Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy os tengo este videito para que os animéis. <risas> ¡Anímate! Con un mega pack de animaciones para vuestros vídeos. Ya sabes que ahora mismo y para el futuro, yo creo que esto ya viene para, para no cambiar, para quedarse y además para seguir hacia adelante el vídeo. El vídeo es lo que se lleva y lo que se va a llevar durante muchísimo tiempo. Así que mientras más atractivos sean nuestros vídeos, pues mejor. Porque nos dará más opciones de todo. De llamar la atención, de ganar dinero, de generar leads, de lo que sea. Y para eso te traigo este mega pack de animaciones para tus vídeos. Te lo voy a presentar ahora mismo. Este va a ser un vídeo muy rapidito para que tú lo puedas ver. Y te animes a conseguirlo y a ponerlo en todos tus vídeos. Mira, esto es Motion Kidmon y en Motion Kidmon efectivamente es un pack de animaciones para transformar tus vídeos, tus presentaciones, slideshow, webinars, vídeos CLs, cualquier medio digital y para que los conviertas en una pieza maestra de inmediato. Es este, no voy a poner el vídeo voy a irme más abajo, te lo voy a ir presentando poco a poco esta es la página de ventas, desde luego. mira los animadores pueden ser muy caros. Very expensive. Es verdad, las animaciones son súper caras. Bueno, aquí lo tenemos. Es miles de animaciones en movimiento, de caracteres en movimiento, de pictogramas animados, slides con animaciones inspiradas en 3D, videotemplates y mucho más. Míralo. Vamos a ver directamente los demos, que es lo que yo quiero que veas. Completamente compatible con todo. Con todo. <ríe> Ahí los tienes todos. Tienes 1.440 personajes familiares animados, más de 400 personajes de negocios, más personajes de negocios, iconos animados, librerías con backgrounds, vídeos animados, pack de transiciones, pictogramas, más transiciones, más de 6.000, más infografías, un montón. Todo packs animados. Mira, aquí lo tienes, más detallado, este estilo. Todos estos. Si tú quieres hacer vídeos. Mira. Estas son el tipo de animación. Tiene muchos personajes. Personajes de negocios. Míralos. Ahí los tienes. A ver. No es Pixar. Pero ahí están los personajes. Este otro tipo de, de personajes. ¿Ves? A mí me parece muy interesante. Por eso lo estoy presentando. Vídeos anim templates animados. Que son estos. Tipo Kinetic. Tipo de todo. Más plantillitas. Fácil de usar. Míralo. Escenarios. También tienes escenarios. Más activos animados. Mira. Este tipo de animaciones que son súper chulas. Y, de y en algunos vídeos se ven súper bien. Todos los, los vídeos cortitos. Esto le queda súper bien. Un montón de cosas. ¿Vale? Mira qué bonitas. A mí me encantan. La verdad las abrí y me, me parecen súper bonitas. Muchas cositas. Esto es todo lo que te llevas. Vídeos ilimitados. Motion Kickmon, 2.400 caracteres. 3.000 Flash Style caracteres. 3.000 animaciones de gran impacto. Un montón de cosas. Todo esto con licencia comercial. Y además de este pack. Tienen este otro, que se llama Motion Mode Especial. Es otro que además, ves, con 10 dolaritos de descuento, te dan más cositas. Más de 7500 animaciones, más assets en, en movimiento. Son activos, esto es un montón de, de cositas que se mueven. Efectos de este tipo, son bien bonitos, mira. De fuego y de todo, súper bonitos. Más cositas, mira este qué bonito, el de fractales. Son súper chulos. Ahí están todos los ejemplos. Pero no los voy a ni a tocar. Porque entonces se ralentiza la página. Más profesional. Este. Este yo ya lo he sacado. Porque me gustó muchísimo. Lo que son las news. Se ve súper bonito. Ves. Este también viene el download. Subscribe. Este tipo de cosas. Ves. El tipo de personaje ya cambia. Se ve más trabajado. Más bonito. Este tipo de animaciones. Ves. Muy cómic. Qué bonitas. Se ven súper bien. Este cuesta 30 dólares. Si tú lo quieres. Y estás en mi lista privada. Lo tienes y lo tienes gratis, gratis para ti por estar en ministra privada. Ojo, son un montón de activos, así que mira dónde los vas a guardar porque son muchísimos. Vas a tener esta y esta, las dos. Las dos te la voy a dar si estás en ministra privada. No te preocupes porque ya la tienes ahora mismo. Y si no estás en ministra privada, hombre, es momento de que te apuntes porque por una pequeña entrada y luego un fin mensual vas a tener acceso a muchos productos que son realmente interesantes en el panorama de los negocios online. No solamente para marketing de afiliados o para marketing CPA, sino en todo el panorama de los negocios online. Si tienes un negocio online, necesitas presencia, necesitas este tipo de activos, que comprarlos por separado te saldría muy caro. En la lista privada son gratis y únicamente pagas un pequeño fee mensual y la matrícula de acceso. Si estás en la lista privada, corre, ya sabes dónde, y simplemente descarga lo que te apetezca, porque ahí están todos, son muchos, así que ve cogiendo por partes para que no llenes tu ordenador con estos increíbles activos en movimiento. Y si no estás en mi lista privada y quieres apuntarte, te dejo aquí abajo el enlace para que tú puedas apuntarte, y si te interesa únicamente esta herramienta, también te dejo el enlace para que puedas comprarla a un precio mega accesible. Y eso es todo lo que te quería contar hoy, a ver si te he animado un poco con todas estas animaciones que me parecen súper bonitas. Te repito una vez más, disponibles para la lista privada, corre ahora mismo y descárgatelas. Y si no estás en la lista privada, aquí abajo en, el, en la descripción, los enlaces para que puedas entrar a la lista privada o bien acceder a este pack a un precio súper, súper accesible. Marketer, me despido de ti.